Fede Ope reveló por qué eligieron a Laurita Fernández de jurado y no a Logro de Sánchez. Este año en la nueva edición del Bailando por un Sueño se vienen cambios muy profundos, y entre los primeros fue que Moria Casán y Pampita no estarán de jurados, sino que lo harán Laurita Fernández y Florencia Peña. Pero, ¿Cómo se llegó a esta decisión? Hasta el momento no lo sabíamos, y ahora Federico Ope salió a hablar al respecto y se metió en la polémica entre su exnovia y Lourdes Sánchez, mujer del Chato Prada, su colega. ¿Qué tuvieron en cuenta a la hora de elegir a Laurita?. A pesar de que Lourdes, terminó siendo elegida para integrar el equipo del bar, que controlará los vales en cuestiones técnicas, la morocha le declaró la guerra a la rubia. Con el fin de llevar paz, Op explicó, a partir de la salida de Pampita, que se fue a otro canal, empezamos a buscar y a Marcelo le gustó mucho la idea de alguien que hizo todos los pasos. Arrancó como bailarina, fue soñadora, participante y ganó un bailando. No quiero entrar en por qué sí Laura y no lo urdes, porque es entrar en cuestiones finas de producción. Laura está en el foco de muchos temas. Tiene mucha actualidad, planteó, y agregó, nos parece alguien muy capacitada para hacerlo. Y al ser bailarina va a tener mucha entidad para juzgar y lo va a hacer muy bien. ¿Le das la razón?.